se me perdió el mundo y me quedó esta burbuja esta burbuja donde navego con mi sombra como el duende loco que narró su historia entre el silencio sus sueños y recordó tu nombre por momentos me siento confundido no sé si estoy vivo o si estoy muerto, pues en mitad de este laberinto solo alcanzo a percibir tu aliento. Esta burbuja, maldita burbuja, donde sin barrotes me siento esclavo, y aunque sé bien que hay más gente afuera, no logro encontrar la puerta, la puerta aquella que cerré aquel día, cuando me di cuenta que te había sido, cuando en un instante me condené a mí mismo por haberte perdido y sin saber por qué había sucedido. Me ahogo, me ahogo, me estoy ahogando, siento que mi corazón ya no puede más. He perdido hasta la sensación que deja un rayo de sol. Me he vuelto hielo en mitad del fuego. Maldigo el momento en que te conocí. Ese momento que marcó mi vida, que me llevó de un polo a otro, sin piedad y sin medida. Tú me despertaste la fiera. Con tu olor a émbar sin darme cuenta que ese olor no era un simple olor, era veneno. Me hiciste formar un nido, o más bien, creer que lo tenía. Y en mitad de tantas mentiras, de una sola puñalada, me rompiste la vida. Aquellos labios que creía míos, de otros labios, habían bebido. Y tu cuerpo como una ola de playa en playa se había perdido. No sé cómo pude ser tan tonto, tan ciego, tan estúpido para no sospechar lo que estaba ocurriendo. Mientras tú te burlabas por dentro, me encerré. Sí, me encerré en esta burbuja. Y de esto nadie es culpable. Solo yo mismo, yo, sí yo, que ridículamente sigo recordándote. Mientras me voy quedando, poco a poco, sin aire. ¿En dónde está la puerta? Es hora de demostrar mi valor. Quiero salir de aquí, necesito salir de aquí. Tengo que empezar de nuevo. Encontrar el mundo que dejé perdido. Entregar toda mi pasión a otro corazón. Y dejarte a ti simplemente en el archivo. Tengo que romper cadenas. Soltar ataduras y curar heridas. Acariciar pieles nuevas con sabor a vida. Y disfrutar el secreto de lo prohibido. ¿En dónde está la puerta? Es hora de demostrar mi hombría, quiero salir de aquí, necesito salir de aquí. Tengo que sacarte de mi corazón y poner mis pies en el suelo, aceptar de una vez por todas que para ti fui solamente un juego. Tengo que huir de tu recuerdo y regalarle al viento tus retazos. Demostrarme a mí mismo que aún puedo empezar simplemente de cero. ¿En dónde está la puerta? ¿En dónde está? Es hora de demostrar mis fuerzas. Quiero salir de aquí. Necesito salir de aquí. Maldita burbuja con sabor ayer. Si encuentro la puerta... Volveré a nacer, como la doradilla, que aparentemente muerta, con una gota de agua, vuelve a renacer. Me quitaré las cadenas de un solo golpe, y volveré a ser lo que siempre he sido, el bohemio aquel que entre copa y copa, a las mujeres más bellas, siempre les cantó una copla. ¿Dónde está la puerta? Es hora de volver a vivir, quiero salir de aquí, necesito salir de aquí. El mundo sigue afuera, girando en el mismo compás, y aunque mi corazón ha perdido el ritmo, aún no deja de palpitar. Cuando logres salir de aquí y los rumores de mi libertad lleguen a tus oídos, entonces comprenderás de un solo golpe que tu nombre quedó en el olvido. ¿En dónde está la puerta? Es hora de navegar el mundo. Quiero salir de aquí. Necesito salir de aquí. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde está la puerta? ¿En dónde? ¿En dónde está la puerta?